En primer lugar, nuestra tabla va, eh, tiene considerado recibir a las y los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional quienes van a exponer a esta comisión sobre la herramienta del comparador de constituciones en el mundo que la biblioteca ha desarrollado. Asisten en esta oportunidad la señora Christine Wender laufer la señora Virgin Luzot y don Carlos medel les vamos a dar el pase para que puedan hacer la presentación a esta comisión que entiendo es la primera que tiene también el agrado de poder recibir a la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Y queríamos en primer lugar agradecerles eh, la oportunidad que nos dan de presentarles estos proyectos de la biblioteca que venimos trabajando ya casi dos años. Así es que estamos muy contentos de por fin eh, presentarles algo que creemos que va a ser de bastante utilidad para su trabajo. Y si bien la presentación original de la, de la biblioteca incluye el comparador de constituciones, también queremos presentarles otro sitio que se llama Cabildo 2016, porque ambos sitios están conectados. Y además, este sitio trae nuevo, un nuevo tema que se llama los conceptos ciudadanos que se los va a presentar mi compañero Carlos Medel. Y además, presentarles a Virginia Loazó, que ella también es parte de los equipos que desarrollaron estos proyectos y va a formar parte del eh, como miembro de la Secretaría Técnica. Así que va a estar también disponible para ayudarles en cualquier tema de las búsquedas o de la información que necesiten acceder. Así es que, si me permite, vamos a presentarles. Aquí estamos, están los nombres de nosotros, estas son estas herramientas que queremos entregarles para eh, el aporte al debate constitucional. Primero, ¿por qué estos proyectos? Por dos razones. En primer lugar, porque nosotros somos funcionarios públicos, creemos en, en el rol que podemos cumplir, queremos entregar y poner a disposición nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y también la gran capacidad tecnológica que tiene la biblioteca y en segundo lugar porque también somos ciudadanos y esto surgió desde nuestro interés como todo el mundo de querer lo mejor para nuestro país. Así que con, con, esa, con esa intención y con ese motivo es que desarrollamos estos proyectos. ¿Cómo desarrollamos estos proyectos? El comparador de constituciones nació Después, en noviembre de 2019, cuando vemos que venía ya la convención, ya era una realidad, se había planteado, y pensamos que era importante y que iba a ser parte de la discusión el, eh, el, la manera en que todos los temas estaban siendo regulados en otras constituciones del mundo. Entonces decíamos, esto va a ser de interés. Y teniendo conocimientos de derecho comparado, teniendo a nuestra disposición bases de datos, empezamos a ver dónde podíamos encontrar una base de datos a la cual acceder rápidamente, porque el tiempo era muy corto para hacer algo de internet. Y así nos dimos cuenta que eh, el Constitute Project, que probablemente lo han conocido, lo han escuchado, porque se usa bastante, tenía una versión en español, pero solo de 53 constituciones. Y pensamos, eso no es suficiente. Van a necesitar ver el mundo entero si así lo quieren. Así es que... Hicimos una alianza con el Constitut, que son nuestros también, eh, nuestros socios de, en el desarrollo de estos proyectos, de lo cual estamos muy contentos y orgullosos. Y decidimos ayudarles a ampliar la cantidad de constituciones que tenían. Y empezamos a colaborarles con traducciones. Y para eso formamos otra alianza, pero con el, la Max Planck Foundation de Alemania, que son especialistas en Derecho Comparado y Derecho Internacional Público, y ellos nos ayudaron también a ir entregando estas traducciones y en ese proceso llegamos a una versión y hemos ido mejorándola. Y esta, versión, gracias a esta nueva versión que les vamos a presentar está siendo alimentada y mejorada gracias al apoyo de la agrupación de universidades regionales de Chile. Así es que para darle también un sentido más chileno o más local, porque la versión que traíamos del Constitut era una traducción que venía con mucha, muchos conceptos bien agringados, con unas traducciones que a veces a nosotros no nos hacían sentido y las hemos ido mejorando para hacerlas más claras. Y a, paralelamente estábamos desarrollando Cabildo 2016, que se los va a presentar Carlos, y decidimos que teníamos que conectar ambas herramientas. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran conocer qué dice el mundo respecto a una materia, pero también qué dijeron los chilenos. Así que eso significa que hemos ido en un proceso de mejora continua y vamos a seguir mejorándolas para entregarle una herramienta, lo, herramientas, lo más pulida, lo más precisa y las más amables para usted. Sí. Ahí? Perdón, ahora sí. Para conocer este sitio, primero queremos que vean, por favor, este video, que es muy breve y que les muestra el comparador en dos minutos. Bienvenidos al Comparador de Constituciones del Mundo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Este sitio permite comparar las constituciones del mundo en español por medio de un buscador principal, puedes seleccionar materias constitucionales de tu interés o ir directo a una constitución en particular. Si no pudiste encontrar lo que buscas en los conceptos constitucionales predeterminados, puedes ir a la opción de búsqueda avanzada, que te entrega otras opciones para llegar a la información que necesitas. También, puedes navegar las materias constitucionales mediante un menú de búsqueda por niveles. Todas las opciones de búsqueda te llevarán a un mapa del mundo con todos los países que regulan en sus constituciones la materia buscada. Navegando directamente en el mapa, se despliegan los textos constitucionales relacionados a la materia buscada y puedes ordenarlos de acuerdo a tu preferencia en el listado a mano derecha. Si quieres saber, por ejemplo, qué se discutió sobre el derecho a la salud en los cabildos de 2016, cliqueando debajo del mapa puedes ir directo al sitio de la BCN que te mostrará estos resultados. Y más abajo, además, puedes revisar indicadores socioeconómicos que te entregarán información relacionada a la materia de tu interés provenientes de bases de datos internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Con el botón comparar, accedes al listado de las constituciones y sus textos lado a lado, pudiendo agrandarlos, imprimir la selección, guardarla, compartirla y citarla. Y podrá aplicar los filtros que se encuentran al costado izquierdo. Para ver en detalle la materia buscada, solo debes ingresar al texto constitucional. Con la posibilidad de usar herramientas de accesibilidad. Te invitamos a visitar y compartir el Comparador de Constituciones del Mundo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en www.bcn.cl slash comparador. Volviendo ya a la presentación, queríamos contarles entonces en resumen qué es el comparador de constituciones del mundo de la BCN. Es una herramienta web para apoyar el proceso constituyente y que contiene los textos de 194 países del mundo en castellano. Tiene 324 materias constitucionales, que es este orden que generamos, este árbol de conceptos para facilitar su búsqueda. Tiene más de 300 indicadores de contexto, de tipo cultural, social, económico, que están asociados a esas materias. ¿Qué no es el comparador? Para salir de dudas al tiro. Primero, no es un comparador de constituciones chilenas, solo tiene la última vigente, la de 1980. No es la fuente original. ¿Por qué? Porque nosotros construimos esta herramienta en base a lo que hizo el Constitute Project. Y en la medida que ellos van actualizando también sus versiones, vamos actualizándolas nosotros también. Y ah, no hay que olvidar que se trata de una herramienta de referencia, pero el comparador sí tiene los links directos si quieren ir a la fuente de los países. A veces están en su idioma original y eso lo hace un poco más difícil. Y no contiene información de análisis constitucional. Aquí no hay papers, no hay documentos, es información objetiva que se encuentra eh, respecto de cada país. No hay aquí... Uh, ningún tipo digamos de análisis de la información y por lo tanto no se hacen evaluaciones cada usuario busca de acuerdo a sus necesidades y sus intereses finalmente ¿qué puedo hacer con el comparador? con el comparador podemos navegar las materias y como se mostraba en el video, hay tres formas de buscar a través de un selector que es una búsqueda predeterminada, uno ingresa una palabra y le va a entregar opciones de las materias que ya el comparador tiene o puede ser también a través de la rueda, que, lo, que es una ilustración que permite, una gráfica que permite ver todo lo que contiene de una vez. Y por último, si no encuentra la palabra porque no está dentro de una materia propiamente tal, por texto libre. Y ahí va a ir buscar directo al, a, la, digamos, a cada párrafo, a cada, al texto específico de cada constitución podemos leer, ver en un mapa, se pueden comparar los textos lado a lado y lo importante es que tiene herramientas de trabajo, es decir, pueden guardarlas, pueden compartirlas por sus redes sociales eh, y así eh, también acceder, por ejemplo, para uh, agrandando la letra, o sea, tiene herramientas de accesibilidad, o escucharlo, porque tienen reader speaker, o sea, se puede escuchar la materia si se aprieta el, el botoncito. Nosotros pensamos en qué temas podrían ustedes interesarles dentro del comparador. Y, por ejemplo, miramos el artículo 64 del reglamento y los temas que están planteados como objeto de esta comisión. Y, por ejemplo, si quiero buscar estructura organizacional y descentralizada del Estado o gobiernos locales, me va a llevar a esta materia que está predeterminada y dentro de esa materia van a encontrar estas otras, otras eh, dos materias que pueden ser de su interés. Si buscamos igualdad y cargas tributarias, el comparador les va a ofrecer tres opciones también, como es la obligación de pagar impuestos, el derecho de los indígenas a no pagar impuestos y el establecimiento de tribunales tributarios. Y por último, por otro, otra materia que pensamos, como ejemplo, es territorios insulares y zonas extremas. En este caso no hay una materia predeterminada, pero si buscan por texto libre les va a mostrar todo lo que hay, todas las constituciones, por ejemplo, que ocupan la palabra insular o insulares. Aquí. Entonces, ¿dónde encontramos el comparador? En la página web de la biblioteca que tiene un sitio específico para el proceso constituyente y ahí van a encontrar comparador de constituciones o simplemente en bcn.cl/comparador. slash Ahora quiero dejarlos con mi compañero Carlos Medel, que les va a comentar del Proyecto Cabildos 2016. Gracias. Muchas gracias, Cristín. Yo les voy a hablar del, del sitio de la Biblioteca del Congreso sobre cabildo 2016. Esto, como dijo Cristín, estos dos proyectos van, son hermanos y hace tiempo que hemos estado trabajando con ellos. Voy a ir rápido. El, la información, como todos ustedes saben... Eh, la obtuvimos del de proceso de participación y deliberación de ciudadana eh, realizado entre abril y agosto del 2016 y bueno este proceso fue un eh, inédito en chile en términos de la cantidad de, de personas que participaron y también es muy poco frecuente en el mundo es decir esto, esto es una base de datos que, que es bien interesante y no solo es participación sino que también es deliberación ustedes van a ver en este sitio fundamentos, que se nota que fueron debatidos, que fueron conversados y que después de eso se llegó a una conclusión y esa es la conclusión, el fundamento que se ve, pero como, como ustedes van a ver son, son ideas bien redactadas, por decirlo así, o sea, que se tomaron tiempo los, los, los cabildenses para llegar a, esa, a esas conclusiones. Nosotros nos enfocamos totalmente, 100%, en la etapa participativa del proceso constituyente. Como ustedes saben, este proceso no, si no. hubo un antes y después de la, de la etapa participativa, pero nosotros nos enfocamos solamente en la etapa participativa. Y esta terminó, digamos, tuvo un, una, un periodo, de, una, un fin, por decirlo así, cuando se subieron las bases de datos de, de todas estas esta instancias, que son las bases de datos que nosotros recogimos. Lo esencial de esta base de datos, en primer lugar, es la cantidad y la, y la riqueza de la información. Hubo más de 127.000 participantes, donde son un, fueron un poco más de, de mujeres que de hombres, y un poco más de personas de regiones que de la metropolitana. Hubo más de 9.000 encuentros en total, donde destacan eh, claramente los encuentros locales autoconvocados, con más de 8.000 encuentros. También hay dos muestras que son eh, más chicas, una de 142 cabildos de, de pueblos originarios y una de 130 cabildos en el extranjero. Estas dos bases de datos, a pesar de que son más chicas, son muy interesantes, ustedes lo van a ver después, porque nosotros estamos agregándolas como filtros. O sea, ustedes van a poder ver la información, por ejemplo, solo de los pueblos originarios, si ustedes lo quieren, o eh, en un eh, futuro muy cercano, también solo de los cabildos en el extranjero. Eso, por ejemplo, para el tema de ciudadanía y el, y el extranjero, eh, eh, resulta bien interesante bueno finalmente son, esta base de datos es gigante la verdad, es de las más grandes en castellano de, de argumentos tiene más de 240 mil fundamentos y lo que hace un total de más de 4 millones de palabras esta base de datos está a disposición de, de, de ustedes ahora lo más importante es esto, que son los, los resultados, que es el contenido de, de esta base de datos la primera es que los, los cabildenses respondieron acerca de qué derechos, deberes, valores e instituciones son las más importantes en la Constitución. Esto es importante, que son derechos, deberes, valores e instituciones. Así está estructurada toda la información del sitio. Además de eso, además de decir, por ejemplo, que el derecho a la salud era importante, también tenían que decir por qué. Entonces ellos debatían, deliberaban y al final de la tarde llegaban a, la, a las conclusiones y agregaban un fundamento y decían por qué la salud, etcétera, etcétera. Y finalmente tenían que dejar registrado cuál fue el nivel de acuerdo logrado en ese, en ese aspecto, el cual podía ser eh, unánime, acuerdo total, eh, mayoritario, acuerdo parcial, o desacuerdo que también se, se registró. Lo que nosotros hicimos es eh, también transformar, es eh, utilizar el eh, procesamiento de lenguaje natural, algoritmo, digámoslo, por decirlo corto, eh, para transformar los otros, que ustedes dirán ¿qué son los otros. Ustedes ahora están viendo una, una, la, el, la herramienta que los, los cabildenses tuvieron, eh, con la que tuvieron que trabajar en ese momento, en el 2016, en la cual le aparece, por ejemplo, esta es la de los deberes. Le aparece, por ejemplo, ellos se tenían que pronunciar sobre el respeto a la Constitución, sobre el respeto de los derechos de otros, sobre el cumplimiento de las leyes y las normas. Ellos tenían que ir decidiendo si, si les parecía importante o no les parecía importante, etcétera, Hacer el, el ejercicio que le acabo de decir. Pero al final, como ustedes se dan cuenta, había una casilla que se llama otro especifique. Y ahí eh, nosotros llegamos a que más de 22.000 eh, fundamentos eran otro especifique. ¿Y eso qué significa? Son todas las categorías que los cabildenses eh, no encontraron en la metodología. Es decir, son las categorías que emergen desde, la, desde los cabildenses hacia, hacia arriba, por decirlo así. Nosotros, como les decía, utilizando un algoritmo, eh, los reclasificamos y creamos esto que nosotros llamamos conceptos ciudadanos y les dimos una visualización especial en, en, en el sitio por ejemplo si nos quedamos en los derechos que vienen desde, desde abajo desde la ciudadanía misma vemos que el derecho a la cohesión social o a la dignidad aparece en primer lugar el derecho a una calidad de vida, a un buen vivir el derecho a servicios y prestaciones públicas de calidad como la salud, la educación los derechos humanos, también lo agregaron los cabildenses, a pensar que la metodología lo consideraba los deberes, los derechos, el, el respeto a los derechos humanos, la metodología lo consideraba entre los deberes, pero los cabildenses consideraron que también debían estar en los derechos y también lo, lo agregaron, eh, qué sé yo, el derecho a buenas con, condiciones laborales o una jubilación digna, etcétera. Así ustedes también pueden ver el, el resto de los... de los ya ¿Cómo se busca en, esta, en este sitio? Tenemos dos maneras de buscar. Si ustedes ven esa rueda grande que está ahí, se divide en cuatro espacios que son justamente los derechos, los deberes, los valores y las instituciones. Es decir, respeta totalmente la estructura, el orden en el que está estructurada la información. Supongamos que yo voy a pinchar acá en valores, pincho en valores y me aparece, se me despliegan todos los valores que fueron eh, relevados por los cabildenses. Aquí vemos, por ejemplo, que en primer lugar con más de 5.500 menciones está la democracia, ustedes pueden ir después navegando, ven que después la justicia, la igualdad el respeto a la naturaleza acá también están los conceptos ciudadanos que ustedes también pueden pinchar ahí y los despliegan todos y también la descentralización que como uno de, la, uno de los valores más importantes de la, para la próxima constitución. Yo sé que la descentralización a ustedes les interesa así que nos vamos a quedar en ese, en ese tema sin embargo también hay otra forma de buscar que un buscador de texto libre el cual por ejemplo que esa cajita, la, la primera cajita que tiene una lupa ahí, que por ejemplo, uno empieza a escribir descentralización, pero no es necesario escribir toda la palabra, sino que uno escribe DESC y ya le ofrece las categorías predefinidas que tienen que ver con descentralización. Por ejemplo, nos ofrece la institución eh, que viene desde los conceptos ciudadanos, es decir, desde abajo, las instituciones públicas descentralizadas y la segunda, que es la que veíamos recién en la, en la rueda, que es el valor de la descentralización. Eso cuando lo, la, la palabra que ustedes buscan tiene conceptos categorías existentes asociados. Cuando no tiene, por ejemplo, ordenamiento territorial, no ofrece ninguna categoría. Sin embargo, ustedes si hacen clic en, en la lupa, van a poder acceder directamente y hacen una búsqueda de texto libre dentro de los más de cuatro millones de palabras que tiene esta base de datos y le va a entregar en todos los cabildos en los cuales se utilizó el concepto de ordenamiento territorial. En eso nosotros tenemos bastante confianza en los datos, si es que nos, yo creo 100% en, esto, en estos datos, si el, si el resultado de esta búsqueda, yo no, no puedo hacer clic ahora porque no estoy, no estoy navegando, si el resultado dice que fue mencionado 425 veces, yo estoy seguro que fue mencionado 425 veces, si dice que no hubo mención, yo estoy seguro que no hubo mención, porque este buscador, al utilizar la lupa que está al lado, busca directamente en los más de 4 millones de palabras. Bueno, las características de los datos. En primer lugar, en primer lugar es un, son datos que son totalmente territoriales. O sea, cada dato siempre tiene una comuna asociada. Por lo tanto, nosotros en el sitio hicimos una navegación, un, un mapa de Chile navegable, en el cual se van, eh, al, eh, hay eh, colores más claros y más oscuros dependiendo de la cantidad de veces que se mencionó. Acá estamos, estamos viendo descentralización todavía. Si se fijan, hay más de, de 4.300 eh, veces se, se mencionó la descentralización, por lo tanto hay más de 4.300 fundamentos de por qué la descentralización es importante para la nueva constitución. Además, si ustedes, yo supongo que ustedes van a querer ir a, a, a ciertos territorios particulares y eh, por lo tanto nosotros también le hicimos la, la, la posibilidad de que hagan una búsqueda regional o distrital. Nosotros ya sabíamos cuando estábamos haciendo el sitio que ustedes iban a ser electos por distrito, así que la variable distrital le iba a ser de, de interés. Acá, por ejemplo, si, si hacemos clic en la región de Valparaíso, nos muestra el, el mapa entero de la región de Valparaíso, incluimos la isla de Pascua, que nos dio harto trabajo, pero que eh, no, la pudimos visualizar finalmente. Y ahí ustedes pueden seguir y se actualizan los fundamentos solo, si ustedes eligen la región de Valparaíso, por ejemplo, el sitio le muestra los fundamentos de la región de Valparaíso específicamente, Obviamente que ustedes pueden volver atrás y seguir navegando. Una segunda característica de los datos es que tienen es muy fiable. Eh, cada cada eh, fundamento tiene el, el día en el cual fue realizado, si se trató un, de un ELA, de un cabildo provincial o regional, dónde fue eh, efectuado, en este caso es en una junta de vecinos de Providencia en la región metropolitana, también la cita textual del fundamento original, esto también es importante, acá nosotros no manipulamos en ningún caso eh, la información, sino que es totalmente textual. Si ustedes, eh, por ejemplo, como yo al principio les decía que estos son, eh, son fundamentos que están bien eh, pensados, por decirlo así, debatidos, voy a leer este que, que no es tan largo. El centralismo es una problemática histórica y estructural para el país. Actualmente es urgente dotar a las administraciones regionales de un poder de decisión que, basado en mecanismos democráticos y la transferencia de recursos económicos y profesionales, les permita resolver sus problemáticas autónomamente y generar sus propios proyectos de desarrollo. Ese es un fundamento de un, de un cabildo que, eh, que apoya o que dice que la descentralización es, es importante. Como les decía, hay más de 4.300 de eh, fundamentos Así de bien escrito, por decirlo así, o así de bien planteado. Finalmente, también hay un acceso a la fuente original de los datos, es decir, nosotros podemos, ustedes van a poder llegar al PDF que los mismos cabildenses enviaron. Eh, acá los acá lo, lo, lo pueden, lo pueden ver a este tipo de, de, de informes donde ellos... Está escrito de su puño y letra, eso mismo que yo leí recién, lo van a encontrar escrito ahí, donde está la foto del cabildo y anonimizada por una cosa, porque información privada, pero ahí se puede reconocer, el, el o yo por lo menos sé dónde es eso, yo puedo reconocer qué iglesia es esa, etcétera. O sea, no hay eh, ni, ni, ni manipulación de los datos ni, y también el, el sitio es totalmente transparente. Esto lo pueden encontrar en, el, eh, en la página de la Biblioteca del Congreso, en el sitio del proceso constituyente o en el link que está allá abajo. Muy brevemente les quiero decir que este sitio está todavía en desarrollo. Nosotros estamos eh, creando visualizaciones que, sean, que le ayuden a ustedes a analizar la información porque nosotros entendemos que leer 4.300 fundamentos respecto a la descentralización, es casi inhumano y hacer, hacer una síntesis de eso. Por lo tanto, nosotros ahora estamos trabajando con nubes de, nubes de palabras que muestren cuáles son los conceptos más relevantes de la descentralización, donde aparece, por ejemplo, la autonomía, el desarrollo regional, etc. Y también estamos incluyendo el, este, que es el Diccionario Constitucional Chileno, que yo lo he visto en las transmisiones, varios de ustedes lo, lo, lo tienen en, su, en sus mesas, y lo estamos incluyendo dentro de los fundamentos, por ejemplo, el concepto de descentralización en el fundamento, ustedes lo van a ver destacado en negro, y si ustedes pinchan ahí, se les va a abrir una ventana en la cual les va a mostrar la definición del Diccionario Constitucional Chileno, U ustedes van a poder navegar esa, esa, esa definición, eh, hasta que ya haya pasado ese, entre comillas, momento de, de educación cívica, lo cierran y siguen navegando eh, los fundamentos. Eso va a pasar con alrededor de 500 eh, conceptos eh, constitucionales que nosotros recogimos del, del diccionario. Ya firmamos el convenio, los tres autores del diccionario están felices de participar. Y eh, eso, Para en honor al tiempo, me quedo acá. Además de agradecer a Carlos y a Cristín, eh, yo les iba a proponer eh, lo que podría ofrecerles es una capacitación personalizada a cada uno de ustedes y a sus asesores en el uso de estas dos herramientas según los intereses de cada uno y también la premura, porque hay dos, yo diría, hay varias formas de visitar el sitio según si uno tiene que responder rápidamente a una cuestión, a una pregunta y, quiere acceder rápido a la, a la información, al dato, o más bien si quiere eh, ver, conocer toda la dinámica del sitio, el universo del sitio y aprender a recorrerlo para llegar eh, más fácilmente a la información. La segunda eh, cosa que podría también mostrarle, efectivamente es el universo completo de estos conceptos constitucionales y en particular los que tienen que ver con la forma de Estado o las que tienen que ver con descentralización. La tercera propuesta mía, siempre y cuando cuente con la coordinadora de la comisión, eh, supe que ustedes armaron un listado eh, eh, estructurado de las de los temas y de las materias eh, que son propias eh, de esta comisión, del artículo 64 del reglamento. Entonces, yo a partir de este listado estructurado que ustedes tienen, yo podría ya eh, desde ya hacer en una planilla Excel, por ejemplo, asociar eh, los conceptos constitucionales que sí vamos a encontrar tanto en el comparador de constituciones como en el capítulo 2016. Entonces, y quizá hipervincular. Y este listado, remitirlo a la coordinadora para que ella lo pueda hacer llegar. Y también estaría por el momento dispuesta, es eh, decir, mi, mi email, eh, ya le di los datos de contacto a la coordinadora, pero de todas formas, lo eh, hice bcn, de Biblioteca del Congreso Y ahí estoy a disposición. Eh, más cosas también más adelante hacerles conocer más la biblioteca, eh, en particular los recursos humanos de la biblioteca, los analistas, cada uno con sus especi especialidades y conocimientos en materias eh, muy especializadas que pueden ser de interés de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación eh, y también por eh, los ofrecimientos, especialmente el de capacitación que queda abierto para todos y todas las convencionales, así como también para esta coordinación y secretaría. Eh, y encantados de aceptar el ofrecimiento de, del cruce de datos en torno a lo que hemos establecido en el formulario eh, con, eh, digamos, hacer eh, un hipervínculo con lo que ustedes ya tienen en cuanto a forma de Estado. Así que lo vamos a esperar ansiosas. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por escucharnos. Eh, quiero abrir la palabra un segundo si hay alguna consulta para quienes han expuesto el ASN. Nos ha quedado todo muy claro. De todas maneras tenemos sus contactos. Eh, está Eric y César. Gracias. Primero, eh, bueno, tapuda, hermanos, eh, pueblo de Aguita, eh, bueno, felicitarlo y agradecerle por la exposición. Eh, para una conversa yo creo más, más particular, porque me quedo igual una, dos, dos dudas de la presentación, una por el bueno, tema indígena, eh, que muestra este, este, este informe, muestra solamente el tema distrital, eh, que si bien es cierto es un aporte, a nosotros nos complica por ser más nacionales, eh, en nuestro distrito como pueblos indígenas. Sí que me perdí esa parte y lo segundo, tener acceso a lo que son los, eh, lo que arrojó al final alguna sobre los cabildos indígenas, que no quedó claro. O sea, para mí no me quedó claro, así que por eso era eh, la consulta eh, y bueno, y felicitarlo. Eh, gracias por, por el aporte. Los dos de cabildo Ah, los dos de cabildo Sí, con respecto a, lo, a los cabildos indígenas, que no, eh, son... Eh, son eh, eh, encuentros locales autoconvocados eh, los cuales los mismos integrantes de esos ELA se autodefinieron eh, como pueblo originario y son como les, de, les decía son 142 a, a nivel eh, nacional no es una muestra, no es una consulta indígena, no es una no, no es eh, oficial ni, ni cumple con sino que simplemente, así como los, los 130 cabildos que hay en el extranjero <coughs> Yo digo, o sea, a mí me encuentra interesante esa información porque se pueden ver, se pueden ver cosas, por ejemplo, de lo, sobre los derechos de la, la ciudadanía en el extranjero, la gente, lo, lo que pensó un cabildo que se hizo en París, uno que se hizo en Edimburgo, uno que se hizo en España, uno que se hizo en Argentina, etc. Pero es una es una mirada, o sea, tampoco es, no es no, así como lo de los pueblos originarios, tampoco es una, una consulta indígena en ningún caso. O sea, no, no esto en ningún caso reemplaza... Ninguna consulta, eh, que eh, por, lo, por ejemplo, de las que. Eh, del convenio 169, ni, ni, no, no va en ese sentido, o es sea, simplemente ilustrativo. Y, ¿Y y cuál era el requisito para que fuera cabildo indígena? Que los mismos cabildenses se autodenominaran eh, como pertenecientes a pueblos indígenas. No hubo tampoco ninguna otra eh, chequeo ni. ni, ni, ni. ¿Y la primera pregunta cuál era? La primera tiene que Ah, nacional. Tiempo. Ah, sí. Los cabildos, los cabildos indígenas, o sea, todos los cabildos es, se pueden ver tanto a nivel nacional. A nivel nacional es la primera, la primera vista. Por lo tanto, uno, por ejemplo, si pone descentralización y filtra ahí los, los cabildos de pueblos originarios, va a mostrar en todo Chile los, los, los cabildos de pueblos originarios que mencionaron la descentralización como un tema relevante. Después uno podría, si es que quiere pasar a, a un territorio más específico que puede ser la región o puede ser el distrito, pero eso está, pero la, la información nacional o la, la total está siempre disponible. Gracias. César. Sí, muchas gracias. Eh, nada, yo yo quería tomar la palabra solamente para agradecer, agradecer a Cristina, a Virginia, a Carlos por la presentación. La verdad es que lo que ustedes acaban de mostrarnos es una muestra más de, del profesionalismo, de la responsabilidad y el compromiso que tienen muchos funcionarios estatales, fiscales, con el proceso. Eh, ya hemos tenido gratas experiencias con la señora Gloria Valladares, con John Smoak, ustedes son parte de ese mismo grupo, yo así lo siento. Y evidentemente que el trabajo que, que han hecho, que han realizado con el profesionalismo que tienen, nos va a ayudar a construir una constitución para todos y todas. Así que... Solamente eso, yo estoy súper feliz de poder participar en alguna capacitación porque evidentemente también dentro de lo que hemos visto estas últimas semanas, es que tenemos muy poco tiempo para presentar iniciativas de norma, que es lo que le va a dar todo el sustento al texto final, el plazo es cortito. Entonces este trabajo, ya que está de alguna forma detallado, resumido, con filtro, eh, va a ser evidentemente muy importante. Así que nada más que agradecerle... Por la presentación, el trabajo, el compromiso y transmitirle, y ojalá que a través de, de ustedes transmitirle al resto de la Biblioteca Nacional esos agradecimientos también. Gracias César. Eh, antes de pasar a nuestro segundo expositor, vamos a darle la palabra a Cristín o a, a don Harry. Harry, gracias. Muchas gracias, coordinadora. Yo también quiero felicitar a la Biblioteca Nacional a sus altos funcionarios por eh, la presentación que nos ha hecho. Y me gustaría conocer las conclusiones, o sea, yo agradezco la capacitación, que era una de las preguntas que tenía, pero ya fue respondida, o sea, hay posibilidades de que nuestros asesores también puedan participar, digamos, en la capacitación de distintos temas. Agradecido por aquello. Pero como convencional, me gustaría, si es posible, un resumen especialmente de los cabildos. Yo creo que los cabildos tienen que relacionarse con este proceso que estamos haciendo nosotros, no pueden estar desconectados. Y a mí me gustaría sentirme más conectado, si es posible que nos entreguen un documento a los convencionales de esta comisión con las conclusiones. Me impresionó la cantidad de cabildo, la cantidad de encuentros que tuvieron en el extranjero, el, el número de personas que participaron, 127 mil, también me impresionó. Por eso es que también quisiera conocer las conclusiones, porque tenemos que... Tenerlas en cuenta para hacer una nueva constitución. Muchas gracias a ustedes de la Biblioteca Nacional de Congreso. Gracias, Harry. ¿Cristóbal Andrade había pedido la palabra? Sí, muy buenos días. Cortito nomás. Primeramente también felicitar. Me sumo a las palabras de César y, y Harry Jürgensen. Bueno, eh, sobre el, el tema de la capacitación, eh, ¿cómo hay que pedirlo? ¿Hay que mandarle un correo a ustedes? ¿O ustedes se contactan con nosotros? Eso nomás. A ver, yo entregué mi correo no sé cuál es el procedimiento de ustedes de la a, a través de... yo estoy disponible y a través de Carlos Cámara. Ya, a través del secretario de la, de la comisión, eh, estaría a disposición de ustedes para capacitarlos a cada uno, o los asesores, o si quieren eh, una capacitación en, en un grupo, ahí estoy, eh, estoy disponible. Y preguntas quizás más, más difíciles, es decir, por el momento análisis nosotros no hemos hecho, es decir, son herramientas que entregan cuál es el concepto y cómo en qué constitución está contenido o qué opinaron los cabildos respecto a tales y tales conceptos. Eh, análisis, nosotros ahí podremos eh, primero entregarles eh, si ha habido estudios, informes elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre estas temáticas, podemos hacerles llegar estos informes que son públicos, es eh, si decir, la Biblioteca eh, tiene un repositorio pero eh, que es Privado, pero los documentos, gran parte de estos documentos son disponibles para la comunidad y para la ciudadanía. Entonces podemos hacerles llegar análisis hechos por analistas y eh, investigadores de la Biblioteca del Congreso, y además de eso facilitarles manuales, monografías, eh, documentos digitales y en papel que están, en el, que conforman el fondo bibliográfico también. Gracias. Gracias, Cristina Poliana. Bueno, primero que todo igual, muchas gracias y felicitaciones por, eh, por el trabajo que realizan y con esta peque pequeña presentación fue como una pequeña capacitación también porque nos enseñaron cómo ingresar, de qué manera el busca usar el buscador. Y para nosotros nos abren un mundo y a, y a los asesores también. De verdad que va a ser una herramienta, yo creo que los convencionales constituyentes lo vamos a usar bastante y así es que muchas gracias por el apoyo que nos están brindando y también aprovecho de agradecer porque justamente el fin de semana tuve un trabajo con la Biblioteca del Congreso y la Universidad de Tarapacá en mi región, Arica Parinacota, donde se realizó un, una un encuentro de descentralización donde me tocó exponer con los senadores de mi región y justamente la Biblioteca del Congreso nos está apoyando en estas actividades. Ojalá se pueda replicar también con otras eh, regiones, con los constituyentes. Y mi pregunta es la siguiente. De manera presencial... ¿Dónde podemos acceder a ustedes, de repente a alguna reunión, acceder a la Biblioteca del Congreso Nacional de manera presencial? El, el, el dato para nosotros sería también eh, importante. Eh, nosotros estamos ubicados acá en el mismo edificio, estamos en el tercer piso, que en realidad es como un segundo, pero muy alto, es un segundo muy alto, pero estamos acá mismo y cualquier cosa también, Carlos, nos... O sea, ustedes si quieren conducir para como un poco ordenar y poder eh, coordinar, Carlos nos, nos informe inmediatamente y nosotros nos ponemos en contacto con quienes lo necesiten. Y también también está, por supuesto, Vigini, que va a estar formando parte de la Secretaría Técnica. Entonces va a estar permanentemente trabajando con ustedes. ¿Y cuáles son los horarios? llegando a las 9 de la mañana y estamos aquí hasta las 18 horas. Y eh, estaríamos ahí a través de Carlos, pero cámara, no eh, no Carlos Medel. Eh, estaríamos a disposición entonces de ustedes. Eh, lo último que quisiera agregar es, como lo decía Cristian en la presentación, este, estas dos herramientas están en un, pro, un proceso de mejora continua. Y nosotros, yo creo que nuestros usuarios privilegiados van a ser ustedes. Entonces, también cosas que no, no lograran encontrar o eh, obstáculos en la navegación, todos estos elementos, todo este eh, feedback para nosotros es realmente muy necesario. Porque estas herramientas van a estar disponibles para toda la ciudadanía, pero yo creo que realmente son ustedes los que más le van a sacar partido. Bueno, muchísimas gracias. Reiteramos el aplauso. A el... sí. y la disponibilidad también al trabajo.